temerario, maliciosa, se va a aplicar la multa correspondiente. El incumplimiento justificado del mandato de ejecución. En, el, en caso de este incumplimiento también que regula el artículo 62 de la nueva ley procesal de trabajo, tenemos que el juez debe seguir adelante en lo que es la ejecución sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de esta ejecución y la obligación a cargo del ejecutado consiste en una obligación de hacer o de no hacer. Esto se los había explicado. La sanción impuesta por el juez va a ser que el juez impone multa sucesiva hasta que el obligado cumpla con el mandato y en caso de no cumplirse va a proceder a denunciar penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad por incumplimiento del mandato de ejecución. El cálculo con respecto a los derechos accesorios. Este cálculo lo regula también el artículo 63 de la nueva ley procesal de trabajo, como por ejemplo respecto a lo que son remuneraciones de vengadas y sus intereses. Está facultado para realizar esta liquidación la parte vencedora. ¿Ya? Eh, y instituciones de ayuda para la liquidación, que es el auxilio de peritos adscritos al juzgado y recurrir a programas informáticos de cálculo que ha establecido y ha implementado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es decir, a través de estas formas puede realizarse el cálculo de derechos accesorios. Este cálculo de derechos accesorios la liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado. El obligado puede observar la liquidación en un plazo de cinco días hábiles desde que se le ha notificado. Luego, eh, en dicho plazo, en caso de la observancia verse sobre aspectos metodológicos de calco, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa y el juez resuelve sobre la liquidación en vista de las liquidaciones que hubiesen presentado en las partes. En caso de un acuerdo parcial sobre esta liquidación, el juez ordenará su pago inmediatamente reservando lo que es la discusión respecto del diferencial. Dime, Alex. Doctor, cita este una consulta no usted hace bueno 20 segundos que sé yo eh, mencionó que de repente el juez por desobediencia y resistencia a la autoridad podía denunciarmente pero penalmente perdón pero si mal no recuerdo en el artículo 53 del código procesal civil inclusive en el 2 no se puede inclusive hasta disponer de la detención de la persona que se rehúsa no a obedecer por 24 horas en este caso también se podría aplicar doctora este... Se podría aplicar supletoriamente ello, pero lo que pasa es que eh, básicamente la norma lo que te dice es que va a remitir copias al Ministerio Público para la demanda penal. Una vez que se inicie ya, perdón, la denuncia, porque en, en penales denuncia, una vez que se inicie mm. la denuncia, ya eh, bajo esos parámetros vas a esperar la continuidad de la misma y se le puede también ya en el transcurso del proceso penal determinar responsabilidad. En este caso lo que va a hacer el juez no es determinar la detención, sino es remitir copias y denunciar penalmente. Ese va a ser el caso, Alex. Ah, o sea, en el tema laboral es así. Ya, doctora, gracias. Uh -huh. Ay, ya. Gracias. Ya, uy, ya acabamos. <ríe> Me duele la garganta, hemos hablado bastante, ya. Ya, bueno, yo más que todo. Eh, hasta aquí, ¿alguna duda o es... consulta que ustedes tengan en el tema de ejecución? En realidad es casi similar, por no decir igual, a lo que se regula en el Código Procesal Civil. Pero consulta respecto al tema. ¿Ha estado claro, sí? Ya. Entonces, correcto. Voy no a está difícil, está... doctora, pero lo ha dicho, o sea, obviamente, porque sí. usted maneja ah, la materia. Ah, no, rapidito, de eh, eh, verdad. Eh, Repita algo, reitere algo, ustedes díganme nada más. Sí, creo que yo sí. Bueno, en realidad yo por sí hablo bastante rápido. Tienen que a veces decirme, si ustedes me ven así, doctor un poco más... O sea, cuando ustedes levantan la mano o algo, ustedes ven que igual yo paro. Ya, sino que he tratado. Lo que pasa es que este el tema uh -huh. cada uno de lo que son los títulos ejecutivos, pero en realidad no está complicado. Eh, Ustedes también ya conocen procesar civil que se aplica, es casi por no decir como les he mencionado un momento igual de lo que regula el código de procesal civil, ya, sino que hay ciertas variaciones específicas respecto a lo que es... El Ministerio de Trabajo, ellos también actúan, ellos notifican y continúas con el desarrollo del proceso. Eso va a depender mucho de cómo lo desee iniciar el, en realidad el trabajador, ¿no? Pero en realidad siempre lo recomendable es que tú, independientemente de la demanda que vas a interponer, tú ya hayas puesto tu denuncia en Sunafil. ¿Por qué? Porque eso va a reforzar mucho a lo que va a ser tu pretensión en algún momento y de la supervisión que hace Sunafil de manera inopinada, porque tengamos en cuenta que Sunafil visita un, un centro de, eh, puede visitar tu centro de trabajo o cualquier empresa, sea privado del Estado, deja constancia de todas las irregularidades que puede estar observando al momento que ellos llegan. ¿no? Es, en realidad, Sunafil llega de una manera inopinada y te puede agarrar sí, en cualquier momento. Eh, en realidad, es muy raro que algún este, empleador sepa de la visita de Sunafil, salvo que haya alguien filtrado adentro que le va a avisar, es ¿no? Oye, fil entonces ahí ya tú vas a tener toda la mano, quizás todo el día, Doctora, para el, y, y, pero en realidad te recomienda eso. Mira, ahora, dos preguntitas en base a esto. No, no le he querido interrumpir, se lo, lo, se lo pregunto ahora. En el caso de fil uno va y hace la denuncia, ya es una fil, ¿Pero tiene que llevar el, el legajo de las pruebas o sencillamente empezamos siendo verbal? Puede eh, no ser de manera verbal y puede de una u otra manera. A ver, lo que pasa es que en realidad... Para que Sunafil es que vaya, que vaya la, a la, al, al centro laboral. Para ya. que afil vaya al centro laboral. No, no necesariamente tienes no que entregarle documentación a Zunafila. Puede ser únicamente verbal. En la cual tú pones conocimiento que ha habido vulneración y Sunafil, su como okay. autoridad supervisora tiene la obligación de recurrir y verificar que se cumpla con ello, ¿ya? Si es que tú tienes documentación pertinente que pueda acreditar ello, tú puedes ir y también puedes ir con tu documentación. Pero no necesariamente tiene que verse obligado que tú le dejes un legajo, le dejes toda tu información para que Sunafil vaya a asistir. Es más, hay veces en las cuales ni siquiera se hace de manera verbal. Hay llamadas que se hacen a Sunafil poniendo determinadas en aviso de quizás. Eso le iba a preguntar. También puede, puede ser no necesariamente de los trabajadores, sino de alguien que tiene conocimiento. Un que pueda tomar conocimiento de sí. eh, no un a trabajador afectado. Eso puede ser. Puede ser Ajá, puede ser de cualquier persona que tenga conocimiento que se está vulnerando sí. en dicho trabajo eh, los derechos de los... Pero trabajadores. Pero tiene que identificarse ¿no? uno o puede ser anónimo. Eh, ahí sí, eh, yo tengo entendido que puede ser de manera anónima o puede ser, o te puedes identificar, pero Sunafil en ningún momento puede poner en conocimiento quién fue la persona que inició ah, okay. eh, o que eh, puso la denuncia. No pone en conocimiento. Ya, doctor. Para okay. proteger eso es para proteger al trabajador. Ya, yeah. Yo vi que Mirta levantó la mano. Porque no es Mirza y otra es Mirta. Sí, doctora. Dime, Mirta. En realidad, doctora, quiero una pregunta que no tiene que ver con el tema. Bueno, tiene que ver con el curso, pero no con el tema que tratamos hoy. Quería hacerle una pregunta al respecto los obreros de la contratación de un obrero municipal. ¿Cuándo generan ellos, doctora, este eh, el contrato indeterminado? Yo estaba leyendo la ley o el régimen 728, y en él indica tres meses más. Mi pregunta eh, eh, tengo amigas que han sido contratadas como obreros ¿verdad? por un mes. Su contrato inicial era por mes y ahora por otros dos meses más. Ya de que culmine su su contrato su agenda culmina este fin de mes. Mi pregunta iba, doctora, ellos podrían iniciar un proceso de este un proceso para continuar trabajando pero ya de forma este permanente, creo que se dice, doctora, no se dice correcto, eh, con el término correcto. Bueno, lo que pasa es que va a depender mucho del régimen por el cual ha sido contra, han sido contratados. Eh, tengamos en cuenta que en materia de lo que es el régimen eh, de los obreros municipales, en realidad, eh, si no me equivoco, y hay un eh, el Tribunal Constitucional en una resolución eh, ya se pronunció eh, y hubo un tema respecto también a, a lo que a un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a ello y era justamente por lo que tú mencionas en este tema eh, qué es lo que pasa que las municipalidades empezaron a contratar o contrataban ya eh, de manera este quizás irregular laboral de la CAS, ¿no? Se empezó a contratar eh, bajo el... Entonces, eh, y que... Y se establecía que ellos les correspondía ser reconocidos dentro de trabajadores que eran a plazo indeterminado, ¿no? Que tú me comentas, por ejemplo, y que fueron indebidamente empleados bajo lo que es el contrato de locación de servicios. Entonces, en estos casos va a depender mucho de cuál ha sido el tipo de contrato y en realidad de que, eh, de cómo ha sido en este caso. Si es que tú me dices de que entiendo en el caso mierda de que han tenido contrato por un mes, pero ese ha sido prorrogable paulatinamente y han tenido contrato consecutivo por demostrando los 13 meses y un día podrían iniciar un, sí podían iniciar ahí una demanda solicitando lo que es este ya contrato a plazo indeterminado, pues no. Eh, doctora, sí, en el caso de ellos eso, eh, están ya cinco meses, pero yo lo que estaba revisando el tema del de régimen 728, allí indicaba que para, para pasar a ser a este, a a trabajadores con contrato indeterminado, tenía que pasar tres meses más un día. ¿Esto es correcto, doctora? Sí, pero... Debemos entender eh, que hay, eh, a ver, lo que pasa es que 728, eh, pero hay ciertas, eh, cómo podemos decirle, eh, eh, excepciones respecto al, al, a lo que es el régimen 728. El régimen 728 sí te puede otorgar eh, lo que es este, eh, ciertos beneficios a diferencia de otro tipo de regímenes, pero tienes que ver también por cuánto tiempo específico se le ha dado. ¿Por qué? Porque tú puedes establecer, lo que pasa es que hay ciertos contratos 728 que desde un momento son contratos a plazo indeterminado, pero también pueden haber también eh, contratos de 728 que sean por un plazo establecido, prorrogables por necesidad de servicio, que no quiere decir que el hecho que tú seas, que ese contrato sea prorrogable o que continúe significa que te va a dar ya la calidad de contrato a plazo indeterminado, sino que tienen que haber ciertas eh, características peculiares o ciertas variaciones respecto al contrato, ¿no? En caso, eh, por ejemplo, de que tú demuestres ya que tienes quizás un año, año y medio bajo la misma modalidad, ya no establece que solamente es por un determinado periodo, sino que ya mantienes continuidad. Sí, yo había leído, doctor, ahí que decía en caso, por ejemplo, no había, lo que se me dice cuando son este, eh, cuando no han sido por convocatoria, eh, cuando es por suplencia. Lo que usted me manifiesta, pero en este caso ellos han entrado por convocatoria, doctora, y a decir verdad, este, no tengo conocimiento del contrato porque es, hasta ahora, desde el momento que ya han entrado, no han podido acceder a la copia de su contrato, no les han entregado ni la copia de contrato ni las adendas. Eh, cuando lo han solicitado... Por ejemplo, en ese caso, ahí sí hay vulneración de derechos. Ningún empleador puede negarte la copia de tu contrato, ni muchísimo menos acceder al mismo voto adenda. Eso está mal, completamente mal. Y ahí no hay de verdad que alguna persona debería llamar a Sunafil. Sunafil se aparece y les pide que expongan los contratos de ellos. Y que se los entreguen y verificar, ¿por qué? Porque cuando tú eh, va a la autoridad, eh, tanto Zonafil o el Ministerio de Trabajo, tú tienes que, tienen que verificar no solamente que el contrato exista, sino que esté con el, el tema de recibido y con la fecha en la cual fue, re, fue recibido por el trabajador. Eso no deberían permitir. Ustedes en cualquier centro laboral tienen la obligación de darles su contrato y darles sus adendas correspondientes. Eh, sí se ha hecho el reclamo en su momento, pero bueno, a decir el verdad, este, ellos manifiestan que todavía no tiene la firma de, del jefe de área y bueno, eh, según lo que nos dicen, doctora, es que no nos dan los, no les dan los contratos justamente para evitar que hagan un proceso de reposición. Entonces por ahí iba mi pregunta, doctora, porque realmente te, a ver, hay una chica. Si pasa, lo que pasa es lo siguiente. Eh, si yo lo veo objetivamente, o sea, si tú me dices yo tengo un contrato por un mes, ya, perfecto, pero yo, o por dos, tres meses, ya, pero yo no he firmado contrato, yo mantengo el vínculo laboral y yo, este, y, y bajo ese punto, eh, pongamos, ¿no? yo no te firmo ningún contrato, tú me sigues reconociendo a mí como trabajador, me sigues pagando porque le están pagando y no hay firma de contrato, en realidad ellos podrían iniciar un contrato ya para pasar a plazo indeterminado porque tú estás reconociéndome, tú me has mantenido en el contrato, aunque también establece la norma que puede darse la renovación de manera automática y quizás podían por ahí ellos lucharla para ya hacer un contrato a plazo indeterminado teniendo en consideración que ahorita... Se supone que el contrato en realidad es a plazo indeterminado, porque ya han pasado tiempo desde que no han firmado contrato. No, en realidad sí se ha firmado el contrato, doctora. Se ha firmado el ah, contrato, pero, no se, pero no, se, no, se nos han, no se les ha entregado las copias ni del contrato ni de las adendas. Entonces, este, la, la pregunta radicaba más, doctora, porque hay una compañera que está dentro de este grupo y que sí nos gustaría que este, se quedara trabajando porque sabemos que necesita por su condición de salud no entonces allí era por eso que le preguntaba porque me gustaría poderle apoyar o darle alguna idea a raíz de qué tema este que está surgiendo de ahí le preguntaba doctora he tenido acceso a la boleta a la boleta de pagos y en la boleta indica obrero eventual De el sistema. Mierda, se me, fue. se me fue un momento la señal. Ahora sí, sí indícame, lo que me dices es que es trabajador, me dijiste, eventual. En la, en la boleta, en la, en, la, en la boleta indica este, obrero eventual, régimen 728, ¿no? Eso quiere decir que solamente es por un determinado tiempo y para re realizar una determinada función o una determinada obra que se requiere. Ahí, por ejemplo, está señalándole como que un, eh, como podemos decirlo así, como que un pare para decirte, oye, pero tú no vas a eh, tener permanencia acá, ¿no? Sino que solamente es para de realizar determinadas funciones durante un determinado tiempo y cuánto dure el mismo, ¿no? Por ahí Pero, más o menos. De entonces, que ellos tienen que estar en 728, sí. Que lo que pasa es uh -huh. que ya se ha establecido eh, por el Tribunal Constitucional eh, de que sí o sí ellos tienen que estar en el 728. O sea, ellos tienen beneficios definitivamente. Ellos se les paga asignación familiar, bonificación de escolaridad, gratificación, SPS, vacaciones. Todo le tienen que dar. Pero realidad, es... para que tú puedas recurrir a, una, eh, a un plazo determinado, tienes que por lo menos tener una permanencia más de 12 meses en la cual tú puedas eh, establecer de que realmente eh, ya es una permanencia continua Ok, doctora, sí entonces, este, sí, yo había estado revisando justo el CAS que usted dice que es el 79 4, 45 del 2014 que justo es un es un CAS que, que, que sucedió acá en la municipalidad de Cusco es a raíz de la cual usted manifiesta, se dio el tribunal dio una sentencia reconociendo los beneficios de los obreros municipales porque a ellos se les consideraba como este, contrato privado, si mal no me equivoco. Y como contrato CAS también se les hizo y como, como contrato cas locación de servicios, se les hacía, ¿no? Y se estableció de que ellos sí o sí tienen que estar en 728. Sí, sí, había estado revisando ese, esa casación doctora, justamente en base a lo que me estaba preguntando. Ok, doctora. Eh, entonces, solamente para terminar, doctora, eh, en el caso del contrato, si en el contrato, digamos, no dice obrero eventual, doctora, ¿sí podrían hacer el proceso? Lo que pasa es que en realidad tengamos que tener en cuenta, Mirta, que esos son contratos eh, en, que tienen un carácter especial, ya son para determinadas funciones. Es decir, no, no puede decir eventual. Pero, por ejemplo, puede decir eh, para, por un determinado tiempo para realizar determinada actividad, ¿no? Entonces, cuando ya pasa eso, es como que el mismo empleador está indicándote de que no es que tú vas a ser un trabajador eh, que va a tener una función permanente, sino que va a ser para una determinada, quizás, obra para un determinado servicio y lo que dure el mismo. Si, por ejemplo, determinado el mismo y se mantiene ya recién ahí esta constancia de permanencia, es que ellos podrían iniciar lo que es un contrato a plazo indeterminado. Por así decirlo, ya lo que pasa el, al, al, al tema de nombramiento, ¿no? En ese caso. Doctora, en el caso este era para un proyecto que estaba a prueba cuando fueron contratados en el mes de febrero y el, eh, el tiempo de prueba había terminado del proyecto, el tiempo de prueba del proyecto había terminado y se sacó el nuevo proyecto. Entonces, para este nuevo proyecto, a ellos les hicieron las adendas y ya no, ya no les hicieron un nuevo contrato. En ese caso, doctora, sí habría esa, eh, esa, esa, esa vinculación que usted me, me manifiesta. Si sí, culminado ese proyecto me dices, esa parte no te escucha sí. A ver, le decía, inicialmente eh, el, había un, la prueba del proyecto, que era del mes de noviembre al mes de, eh, hasta fines de febrero. ¿El ¿Proyecto Los, ya culminó? La, el, la prueba del proyecto sí culminó. Y para marzo se aprobó el nuevo proyecto. Y la, la gente que ya estaba trabajando en la, en la prueba del proyecto continúe en el nuevo proyecto. Ya, pero eso no quiere decir que eh, sea eh, permanencia, sino que se mantiene el proyecto, porque el proyecto pasa por prueba y pasa para la ejecución, que es lo mismo en realidad. No es para que acredites, como podría mm. decir, ya a plazo indeterminado. Tendría que ser que, por ejemplo, culminado ese proyecto, ellos sigan manteniendo una relación laboral para realizar Actividades similares, pero que puedan de una u otra manera acreditar esa permanencia ya con la municipalidad. Mm, ok, doctora. Voy a, voy a revisar. Voy a, entonces, entonces, otra vez es una fila, podemos obtener, doctora, el contrato, me dice, ¿no? Sí. Ok, claro doctora, entonces, vamos a, voy a indicarles eso. Gracias, doctora. Ya. Gracias a ti, Mirta. Ya. Ok, a ver. Vamos a iniciar con lo que es su simulación. Dime, David. A ver, antes que empecemos, David. ¿Y, eh, y, y en qué caso se, se presenta el recurso de AVIAS Avia Data? Por, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podría presentarse, pero en realidad lo que pasa es que... ¿Para qué caso específicamente quieres, David? En ese caso, por ejemplo, que no dan los documentos. Ahora sí me escuchan, disculpen. Sí, Sí, ahora sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? Ya. Pero lo, bueno, podemos solicitar, sí, o podrías interponer a viajata? Bueno, es Bueno, en realidad es, un, es, es una acción jurisdiccional, ¿no? Que tú podrías solicitar, porque en realidad se te está negando una información, ¿no? Pero en realidad también podrías solicitarlo ante la autoridad este, eh, necesaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de Sunafi, ¿no? Para que se presenten a hacer ahí tu. Y, y verificar el cumplimiento de ciertas, este, eh, de si estás cumpliendo o no con la normatividad vigente, ¿no? Pero sí podrías presentarlo, en realidad no habría ningún inconveniente en realidad que lo presentaras. ¿Y cuando impulsas los artículo de la Alex, no te escuchamos. Alex? No, es posible reclutarlo siempre y cuando incurra eh, en falta en los artículos, artículo 2, piso sin no en estos casos, se puede presentar. Bueno, sí, Alex, su audio está mal, pero a ver, continuamos rapidito para que les dé sí, su internet, de Alex. A ver, rapidito, Jesús. Y luego con Rosa. Y ahí culminamos para poder iniciar lo de la audiencia. Este, bueno, en el tema de los contratos de la 728, como te dice, o sea, lo que se tendría que este, ver bien, hacer un análisis del contrato para ver este, la persona bajo qué modalidad ha sido contratada, ¿no? Y para qué brindar qué servicios. De acuerdo a eso, este, podríamos estar hablando de una desnaturalización del contrato y es lo que haría de que la persona pueda pasar este, ya directamente a ser, este, como se dice, contratada ya sin temporalidad, ¿no? Ya sería definitivo, ¿no? Porque eso es lo que sucedió en una empresa, de que se hizo la revisión de los contratos y todos los, la mayoría de los contratos entraron en desnaturalización, porque los trabajadores, o sea, estaban contratados para cierta labor, pero se les encontró haciendo otra, ¿no? Y lo cual hizo que todos ellos pasen... Ya, a la estabilidad, como se dice, ¿no? Eso sería... a determinado, sí. Sí, es uh -huh. sí, muy bien, Jesús. A ver, Rosa. Sí, doctora, buenas noches. Eh, levantaba mi mano para decirle si nos considerara como número uno para la simulación de audiencia. Gracias. Ah, ya, ok, Rosa. Ya está bien. A ver, ¿quiénes? A ver, vamos a partir de ahí. ¿Quiénes han hecho lo que es su simulación de audiencia? Levante la mano un representante de cada uno. Ya tengo a Rosa. ¿Quién más? Es el otro grupo. Alex, ¿tú estás en el grupo de Rosa? ¿Tú estabas levantando la mano? No, es que lo que pasa es que antes no escuchó, creo, no escuchó lo que mencioné. Más o menos escuchamos por tu internet. Uh -huh. Sí, bueno, lo que le quería decir al compañero, que la única forma de presentar el avias data y que realmente tenga, digamos, no un funcionamiento óptimo, sería siempre y cuando se incurra en, digamos, no en vulnerar los artículos el artículo 2, inciso 5 y 6 de la Constitución. Nada más. Gracias. Ya, muy bien. Ahora sí, ya, ahora sí te hemos escuchado, Alex, pero ya. Rosa, entonces empezamos con tu simulación de audiencia, Rosa. Primero vamos a ver, ¿ustedes cuántos integrantes son, Rosa? Cinco. ¿Cuántos son? Diez? Cinco, cinco integrantes, doctora. Buenas noches. Cinco nada más. Ya, perfecto. A ver, Apey primero, Rosa Chirinos. <risa> Está Eliana también. prenda su cámara, compañeros, los de, del grupo, por favor. A ver, de, de, del grupo Eliana. somos los integrantes Campodónico, Aliaga, Cristian, Calderón, Ramos, Mike, Rosa, Chirinos, loco? Arroyo, Campodónico, Calderón, Mike, Rosa, ya. Chirinos, Arroyo, ya Eliana, Díaz, Calderón y Yanina, ya. Lilette Marín Vázquez. Marín, ya. Ya, ok. Entonces ustedes van a empezar, perdón, van a empezar con su simulación de audiencia. Correcto. Sí, doctora. Ya. Ok, bueno. Eh, vamos a iniciar en esta oportunidad nuestra simulación de audiencia. Esperando, doctora, su comprensión. Eh, nuestra intención es aprender un poquito más pasando en su vía de usted. Y bueno, vamos a iniciar. Siendo las 2 de la tarde del día 28 de enero del 2017, se inicia audiencia dentro del proceso ordinario laboral programada en el expediente 104-2016, seguida por Mike Miseli. Señora de, Man señora de DNI y domicilio real. Muy buenas, buenas noches, mi señoría. Mi nombre es Rosa Rufina Chirinos Arroyo, identificada con DNI 21283819. Eh, con domicilio en la manzana Calote 10, Asociación de Vivienda Los Pinos de Santa Anita, Lima. Eh, mi instancia registra el electrónico es. 443691, señor demandante, sírvase de indicar nombre, apellidos completo, ¿4? DNI, domicilio real. Eh, buenas noches, mi nombre eh, es Mike Calderón Ramos, con DNI 1046 57 58, con dirección ¿Sí? real, Girón Las Tunas 120, Cooperativa Tayacaja. Distrito del Agustino, Provincia y Departamento de Lima. Gracias. Bien, señor apoderado, sírvase a indicar ah, nombre ah. completo de registro de colegio de abogados y domicilio real. Señora abogada del demandado, por favor. Buenas noches, eh, mi nombre es Eliana Díaz Calderón. Eh, con DNI 2400-2836, eh, con domicilio en la calle Pau, Pau Carpata, del Cercado de Arequipa, eh, con casilla postal 12422, eh, correo electrónico Elia, eh, Eliana elianadc 123 arroba gmail.com. Gracias, señor De la misma manera, señor demandado, por favor, si vas a acreditar. Señor demandado, por favor. Ah. Eh, mi número de DNI 1046 57, 58. Con... Iniciamos el trámite de la presente audiencia dando impulso a la conciliación, etapa procesal que dispone legalmente el artículo 66 del Código Procesal Laboral, cada una de las partes puede proponer la fórmula que crea conveniente. Dadas las fórmulas, el despacho propondrá las que estime conveniente, sin que con ello signifique prejuzgamiento. Entonces, se le concede el uso de la palabra para que proponga lo pertinente. Señora abogada de parte del demandante, puede hacer usted uso de la palabra. Eh, señor juez, mi representado, quisiera escuchar la forma de arreglo en la parte demandada quisiera proponer. Señora abogada, la parte demandada, ¿puede hacer usted uso de la palabra? Sí, buenas noches, señor juez. Mire, eh, todavía aún no se tiene ninguna formulación de un arreglo. Eh, aún estamos trabajando en ello. Por favor, estamos en eso. Gracias. Agotado el trámite de conciliación, preceptuado ah, en el artículo ah. 66 del Código Procesal Laboral, Procede este despacho dando control de legalidad y resolver las excepciones previas presentes en el proceso. En consecuencia, pasando así a la siguiente etapa del proceso, en el cual consiste en el saneamiento. Procedo a notificar en estrado a las partes, señora abogada de la parte demandante. Puede usted hacer uso de la palabra, señor Juez. Como abogada del demandante, no encuentro vicios o irregularidades que te pueden eh, generar nulidad o una sentencia infundada, ya que va dentro de las bases de fundamento de la demanda que se ha indicado, está todo lo pertinente que debe de reconocer la empresa a mi patrocinado. Gracias. Señora abogado de parte del demandado, puede ser usted uso de la palabra. Sí, señor juez. Eh, nosotros eh, tampoco no encontramos ningún vicio que genere una sentencia de inmunidad. Una vez agotada entonces la etapa de saneamiento y llegando a la conclusión de que no existen irregularidades, doy por concluida dicha etapa y se dispone a la afinación del litigio, teniendo en cuenta la presente demanda, donde dice que a este despacho concurre el señor Mike Miseli Calderón Ramos y el demandante y el representante de la empresa Tiendas Ost y su representante apoderado en calidad de demandado. El demandante, quien afirma haberse desempeñado como cajero en ejecución de supuesta relación laboral, donde dice cumplió cuatro años de contrato con periodos de cinco meses cada uno, para un total de 40 meses laborales. También el señor demandante afirma haber cumplido con horarios ordinarios de trabajo bajo las órdenes de un jefe inmediato o superior. Por otra parte, el demandante también afirma que desde que empezó a laborar no le fueron reconocidas las prestaciones sociales ni afiliación a la seguridad social y dice haber tenido una asignación de mil soles. Como consiguiente, el demandante solicita a este despacho que se declare que existe una una relación laboral entre el señor Mike Miceli Calderón Ramos y la empresa Tienda sost. De igual forma, el demandante solicita respetuosamente que se le reconozca el tiempo laboral por 40 meses y las prestaciones sociales de ley, lo cual asciende a un monto de 38 mil nuevos soles. Eh, disculpe, señor, pues, eh, mi representado, por favor.